coherentes, personas que de una forma u otra, cuando emiten una opinión, la emiten sin ningún eh, prejuicio, la emiten de forma eh, de educar, de orientar a la población. Y es el caso, eh, señor director, le voy a puntualizar, por pues, yo digo, eh, eh, a ayúdala ahí con el doctor Guerrero Heredia y la senadora Farideh Raful. Cuando el COVID llegó, a República Dominicana llegó de una forma muy preocupante eh, porque nadie conocía qué estaba sucediendo con esta enfermedad. Nadie sabía cómo tratarla, cómo combatirla. Eh, incluso la misma Organización Mundial de la Salud eh, decía una cosa hoy, otra mañana. Era algo muy ambivalente. En la República Dominicana, como siempre tenemos científicos, tenemos médicos muy preparados, políticas eh, muy preparados, pero el gobierno, en ese entonces, el gobierno encabezado por Dadino Medina, estuvo haciendo lo que dentro de sus posibilidades podía hacer. Claro, hubieron, como siempre, eh, políticos corruptos que se aprovecharon del momento para hacer dinero de la pandemia, pero... En, en contexto general, y hoy que podemos, a un año después de la pandemia, evaluar y comparar, ¿eh? comparar cómo el gobierno anterior, cómo las autoridades de salud, principalmente encabezadas por el doctor Cárdenas Sánchez, quien fungía como ministro de salud pública en ese momento, y ahora el nuevo ministro de salud y las nuevas autoridades que están dirigiendo los destinos del país. Entonces podemos comparar. A diferencia del pasado gobierno, no teníamos un parámetro de comparar cómo un gobierno, cómo un ministro de salud, cómo se puede enfrentar una pandemia de la magnitud del COVID-19. Entonces en ese momento fuimos, y me voy a incluir, muy cruel, tanto con el ministro de salud como con el gobierno porque exigíamos cosas que el gobierno nunca ha estado preparado ni siquiera para dar respuestas en, una, en un año normal, o una temporada normal, o una situación normal de salud, porque países como el de nosotros, tercermundista, países con los altos grados de corrupción que tenemos, siempre los servicios públicos, uno de ellos, la salud, la educación, siempre han sido eh, precarios, no han sido de las óptimas condiciones como debería de ser, y, por ejemplo, que tenemos facilidad de poder conocer otras culturas, otras sociedades, en el caso de Estados Unidos, Europa, que vemos que la salud y la educación es algo normal, algo que el ser humano lo tiene en cierto punto garantizado. Uno compara con esos países y, bueno, compara porque sabemos el potencial que tiene la República Dominicana para poder llegar a ese nivel de tener por lo menos esos dos renglones garantizados, salud y educación. ¿Qué sucede? Que comunicadores como el doctor Guerrero Heredia, al cual yo respeto, admiro, me ha dado dos golpes bajos. Uno fue con el debate con el, el joven, ¿cómo eh, se llama? El aje, se me olvidó. El aje que vino aquí a hablar sobre las tres causales y esas cosas. Y ahora con la opinión, porque oigan qué pasa, todo lo que decimos... Ahora mismo, por ejemplo, este programa, que le invito a que se suscriba a YouTube, a nuestra página, se está transmitiendo en vivo en YouTube y queda colgado en YouTube. O sea, ya tú no eres dueño ni siquiera de tu contenido, de lo que tú dices. Si te equivocaste una palabra, si te equivocaste un comentario, eso queda colgado. Porque ahí están las redes que llegaron para vivir con nosotros. Entonces, el doctor Guerrero Heredia... Eh, Farid Ranfur y otros funcionarios el mismo presidente de la república como que se le olvidan uno mismo a veces emite comentarios y uno cree como que ya eh, tú lo dices y se olvidó no no tú no sabes quién te está viendo eso queda colgado en las redes y miren ustedes la opinión que decía el doctor Guerrero Heredia en su momento sobre el COVID pero eso fue en el gobierno pasado ahora que es su gobierno y digo que su gobierno porque eres parte de la comisión de alto rango para el asunto, creo que, de la policía o de, de salud. En alguna comisión, de esas dos comisiones está el doctor eh, Guerrero Heredia, si no me equivoco, de forma gratuita, pero está colaborando con este gobierno. Porque todos todo tenemos que apoyar al gobierno, yo siempre lo he dicho. El éxito de este gobierno es el éxito mío, tuyo, de todas y todos los dominicanos. El fracaso de este gobierno es el fracaso tuyo, mío, ...y de todas y todos los dominicanos... ...pero tenemos que tener y ser coherentes... ...vamos a escuchar señor director... ...aquí no va a haber rebrote... ...porque la temperatura está... ...no creo que lo usaron políticamente... ...el ministro no, un buen hay tipo. Sí. ...no hay COVID... ...no hay COVID que aguante la talvia... ...de un verano dominicano... ...por el amor de Dios... ...ya, ya el terror pasó... ...ya el terror pasó... El ministro de salud es más político que médico y lo ha demostrado. Yo, yo creo que aquí no va a haber rebrote porque la... Aparentemente, esto me lo enviaron. Esto es una entrevista que le está haciendo el comunicador, productor eh, Iván Ruiz, del show del mediodía, al doctor Guerrero Heredia. Se ve que es una videollamada por Zoom y se escucha la voz de fondo de Iván Ruiz. Y hoy en qué declaraciones dio el doctor. Me gustaría, atención producción, invitar al doctor Guerrero Heredia para que me explique en qué contexto él dijo en ese momento que el calor, la tarbia refiriéndose al calor que emite el petróleo, o sea, del asfaltado, de, de las calles y que el clima tropical de la República Dominicana iba a ayudar a que el COVID desapareciera eso fue criticando al ministro Cárdenas cuando él dice que el ministro Cárdenas era más político que médico y de verdad que miren que yo tengo al doctor Guerrero Heredia en un pedestal porque le daba seguimiento a su programa a La Receta Médica y lo escuchaba su opinión y todo eso. Pero van dos golpes bajo que me da con esos temas. Y uno comienza a ver los videos. Entonces hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo y más lo que hacemos vida en los medios de comunicación y emitimos opiniones. Tú no puedes decir que hoy es bueno porque es un político, un gobierno que no me cae bien y mañana decir que no, que es malo. O sea, yo, yo espero que el doctor Guerrero Heredia diga públicamente que se equivocó, que se equivocó. Y todavía el sol de hoy hay mucha gente guayándose y equivocándose con el COVID, porque el COVID es una enfermedad que está bajo estudio científico todavía a nivel mundial. Y hay muchas personas que se aprovechan y teorizan y esto, y miren ustedes cuántas variantes ya va de COVID, variantes que están afectando de manera directa al ser humano, variantes que están en República Dominicana y que están afectando, ojo, no solamente a los adolescentes, sino ya se están reportando casos de COVID en niños, que la primera variante o la primera cepa, como se dice, no afectaba, solamente afectaba a las personas mayores o con comorbilidad, algún tipo de enfermedad, y miren ustedes. Pero otra que me ha, bueno, a Farideh siempre la he visto muy sonidista, si siquiera amarillista, pero como diputada la veía como tú, es. pero era diputada de su partido, pero su gobierno no era quien controlaba. Recientemente ustedes vieron, yo no voy a decir Boche, sino el presidente fue, humilde, justo y parece que no escuchó lo que Faride que habló primero que él dijo en una actividad de inauguración de un hospital donde ella decía que tuvo que llegar el, su gobierno el PRM para poder terminar no, no. el presidente dijo espérate en el gobierno anterior deberían de estar las autoridades que fueron las que comenzaron y llevaron esta obra a un 70, 75% nosotros la estamos terminando ¿Qué es lo que, que no está mal el presidente de la república, que, que hoy escucho personas tan cortas de mente, que dice que este gobierno no ha construido nada, pero de por Dios, este gobierno llegó en, en medio de, de, de una pandemia, una situación económica, en medio de, de, de, de actos de corrupción que se han llevado la mitad del presupuesto de la nación. Este gobierno apenas tiene, no tiene ni un año. Y lo que está haciendo el presidente de la república es lo correcto, una continuidad de Estado. O sea, el presidente no puede llegar allí y decir, ah, ese hospital lo comenzó el PLD. No, túmbalo, eso no va. Ah, esa carretera la comenzó el PLD. Túmbalo, eso no va. No, es una continuidad, señora, El Estado no es, es el presidente no es dueño del país, ni usted, ni ningún político. Usted tiene que seguir las obras que están, ¿verdad? Continuarla y terminarlas. Eso es lo que hace un gobierno serio su primer año. No comenzar a inventarse obras y vainas para dárselo a los compañeritos, tú ves, para que se busquen su dinero. No, terminar las obras que están. O sea, el presidente está correcto. Entonces, en medio de esa actividad, el presidente dice, no, espérate, lo correcto. Pero escuchen ustedes también la opinión que tenía Faride en el momento de que ella era diputada y ella no estaba en el gobierno. Escuche. Ajá. Yo voy a escuchar el celular. ¿Y dónde está eh, eh, el máster? Se me fue, eh, José. ¿Y qué fue? Lo de Farid. Eh. Yo decía ayer que a mí me parece que parece como que eh, evitamos el contagio desde las 5 de la tarde, Así desde es. las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eh, y sin embargo, es increíble cómo entonces los domingos eh, comienza el, el toque de queda a las 5 de la tarde, no a las 7. No entiendo por qué estas variantes que ha provocado el gobierno, que sí fueron importantes en principio, porque no sabíamos el nivel ni la exposición que íbamos a tener de toda la pandemia, pero ya ahora, que sabemos más o menos cómo se contagia, qué tenemos que hacer, que el distanciamiento social es importante, que sí hay que limitar eh, los lugares de manera masiva, pero eso se, se puede formular perfectamente. Ay, caramba. Casualmente estuvo en mi doctora, saludos para una nueva doctora, porque el doctor que tenía se retiró el COVID y se retiró para la montaña. Pero bien, eh con el estrés. José, no, no me haga estresar tanto, José, de por Dios, que ya es un hombre que estoy entrando a una edad peligrosa. José, así no. Yo vengo aquí a relajarme, a informar, pero no a estresarme. Demasiado problema tengo yo, José, no me estrese así. Miren, ahí ustedes escuchan a, a Faride, también eh, siendo entrevistada en un programa por un periodista. Eh, Vamos a hablar de Farid, no del periodista que la estaba entrevistando. Y oigan la opinión sobre el toque de queda. Señores, los políticos tienen que ser un poquito más serios, más objetivos. Fueron crueles con el gobierno pasado y con el ministro de Salud Pública. En cuanto a emitir opiniones que hoy en día, hoy en día, han tenido que hacerlo. Entonces, por eso... La ventaja que tuvo el exministro Cárdenas Sánchez y el gobierno pasado sobre el manejo del COVID es que no tenían un parámetro, no tenían una, un punto de comparación. Entonces, lo que ellos hicieran, mal o bien, sacando los abusadores políticos que se aprovechan de la corrupción para sacar dinero, pero mal o bien, sacando eso, no podían criticarlo porque ellos estaban haciendo su trabajo y no tenían un punto para decir si estaba bien o mal. Ahora no, porque ahora es diferente. Este que está aquí tiene un punto de comparación de qué estaban haciendo las autoridades salientes y el ministro de Salud Pública y las autoridades de ahora. Fue mucho lo que criticaron el estado de emergencia, el toque de queda, y que miren a Faride como dice, ah, entonces de 5 de, de, de la mañana a 5 de la tarde no hay contagio. Ahora le hago la pregunta a Faride, distinguida senadora. Y ahora, ¿qué usted puede decir sobre este horario? Y ahora, ¿qué usted puede decir sobre este estado de emergencia que se han estado renovando? ¿Eh? ¿Usted sabe qué yo le puedo decir? Que usted se equivocó y que deberían de ser más fuertes las medidas, y que ustedes, y el ministro de Salud Pública, y el gabinete, en el aspecto del manejo del COVID, han sido flojos, no han tenido mano dura, y por eso hoy tenemos un rebrote y que lamentablemente los asesores médicos, sobre el tema de COVID, incluyendo a la vicepresidenta, han asesorado mal al presidente, ¿por qué? Porque el presidente, en su desesperación, de reabrir la economía, de reabrir el turismo, pensó más en el negocio, en el dinero, en el capitalismo, que en lo humano, que en la vida. ¿Mm? Entonces, en esa balanza se inclinó más por reabrir la economía y el turismo, que por terminar de darle seguimiento al COVID. Un esfuerzo tremendo, ya están llegando más vacunas, tenemos vacunas para darle a Haití, a Puerto Rico y a todo el mundo, pero la gente no se quiere vacunar, porque si ustedes no más recuerdan, aquí dijimos desde un principio que cuando llegara la vacuna, el primero que debió de vacunarse era el presidente y las autoridades, eso lo dijimos aquí. ¿Por qué? ¿Qué hizo Joe Biden? ¿Qué hizo Kamala Harris? Vicepresidente de los presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Los primeros que se vacunaron fueron ellos y los congresistas. Y mandan esa señal, directa, para que la gente confiara. ¿Qué se hizo aquí? Ninguno se vacunó. Todavía, al sol de hoy, en medio de una crisis de, de, de COVID, que el presidente está haciendo todo lo habido y por haber, incluso están violando los derechos ciudadanos, obligando, prácticamente obligando, a que se ponga la vacuna. Cosa que es inconstitucional. Inconstitucional. Obligar a que usted se ponga la vacuna. Eso no es así. Y están haciendo forma, eh, los mismos congresistas, eh, y no comete ese error, presidente. Me, mire, señores, me da pena con, con Luis Abinader. Es solo que lo están dejando. El presidente se ha opuesto y dijo que no, que no puede ser obligatorio la vacuna. Y muy bien, otro aplauso para presidente Luis Abinader. Siga así, presidente. Aunque le cueste. Usted reelegirse por ocho años, porque mucha gente, mucha gente que lo que llegó al gobierno fue a buscar dinero, hoy lo están viendo con malos ojos, presidente, y lo están dejando solo. Pero siga así que el pueblo, el pueblo y la historia se lo va a agradecer. Eso no puede ser. Obligatorio la vacuna, no. ¿Falló? Sí, usted falló porque usted debió de ser el primero, los congresistas y todos sus funcionarios públicos. Ahí sí usted debió de obligarlo a ellos, pero obligarlo con el ejemplo de usted agarrar, fuápete, el primero. Miren, el primero en vacunarse el presidente y la vicepresidenta. Eso fue lo que usted debió de hacer y yo le garantizo que el pueblo iba a tener otra percepción sobre la vacuna. Ahora, le hemos dicho 10.000 ideas, señor presidente, y es que usted, no, usted, usted puede ver, usted puede entrar a YouTube, no espere que, que otro se lo lleve. Usted sabe, aquí mismo en esta plataforma y muchísimos los consejos que le damos para que usted pueda hacer un buen trabajo como presidente. La motivación en Estados Unidos, cuando comenzó la gente a, a, a paralizarse, de ir a vacunarse voluntariamente, comenzaron a, a, a, a motivar. Pero ¿y aquí qué hicimos? Nada, nada, la única motivación que hicimos en este...